me iba a reconstruir Hermano, esto ya lo vimos en los sueños futuros, ahora solo haz que se cumplan. Ya son cinco años desde aquella muerte Mira en lo que te convirtió Deja que te consuma Será doloroso el proceso ah, Será doloroso el proceso Años de ilusión Deja el pasado Vive tu presente No confía en nadie Que aquí todos mienten Que aquí todos mienten Vive a tu manera o de como quieras va, se suyo